Algunos dijeron a mí y no saben lo que dijeron a mí. Dios siempre llega a tiempo okay. Nosotros que hemos experimentado eso lo podemos decir Cuando el diablo había rugido de miles de maneras y había cercado nuestras vidas Y pudimos ver la salvación de Dios Podemos hoy decir Dios siempre llega a tiempo Hay una palabra que estremece a mí en lo personal Que hemos, por la misericordia y la gracia de Dios Batallado más de 40 años en la guerra espiritual Como guerreros del ejército de Dios Aparece esa palabra a base de Isaías 41.10 No temas Diga conmigo, no temas Dígalo más fuerte, no temas Dígalo aún más fuerte, no temas Mira a alguien que tengas a la par y dígale No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas Y dice, no temas porque yo estoy contigo Lo entiende mi Oiga bien, no temas porque yo estoy contigo Estoy mascándole cada palabra porque esto tiene dinamita, esto tiene algo por dentro Lo está diciendo el pastor, no, lo está diciendo la santa palabra de Dios Dios le dice hoy a renovación para las naciones A todo aquel que tiene empuñado una bandera en ese lugar A todo aquel que vino creyendo que Dios es real No temas porque yo estoy contigo Parece que estos no lo creen, esa ¿Ah, bandera la trajeron para algo. ¿Eso, ¿Dónde está el director de estos aquí? Esa bandera la trajeron para algo. Entonces vamos a rugir para Dios. Vamos a rugir para Dios. Vamos a rugir para Dios. Vamos a rugir para Dios. Si usted es director de un bloque y está allá, metase en la guerra con el bloque. ¿Ah? Uno trae una bandera representando un bloque. Representando la vida de un bloque. Representando la estructura de un bloque. ¿Dónde están la bandera de renovación para las naciones? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una túnica de colores es una explosión de colores. Una explosión de colores. Muy bien, siéntese por favor. Sigo mi tema, sigo mi tema. esto, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerce, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la mano derecha de mi justicia, dice Dios ay, ay, ay, ay, ay. es uno de los versos bíblicos que hacen que aún los que no practican la vida cristiana digan realmente Dios es poderoso en tiempo de Isaías había muchos motivos visibles que causaban temor como hoy el reino del norte de Israel había sido eliminado por el poderío militar asirio y parecía que Judá no podría subsistir por mucho tiempo más el pueblo necesitaba con urgencia un mensaje de consuelo el pueblo necesitaba un mensaje de esperanza Isaías entonces trae una palabra de aliento una palabra de alegría que tiene un ingrediente muy especial aunque el asirio haya destruido parte de un pueblo Jehová sigue siendo fiel y que Jehová está contigo Jehová está conmigo Jehová está con nosotros alguien alaba a Dios aleluya Así ya había destrozado el reino del norte pero había profeta en Judá había profeta en Judá y si había profeta había palabra de Dios y si había palabra de Dios había presencia de Dios y si había presencia de Dios había mover de Dios a su nombre sea la gloria y si había mover de Dios hay alguien puede alabar al Señor Alguien diga aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Hay algo que tiene la palabra. Esa palabra tiene algo especial. Se llama la presencia de Dios. Cuando decimos que alguien está con alguien, ¿qué implica? Ah, ya está la presencia de esa persona con la otra. Cuando el Señor está diciendo no temas porque yo estoy contigo, ¿de qué habla? ¿De presencia de quién? ¿De presencia de quién? de presencia de Dios, ¿de quién habla? de presencia de Dios, si Jehová está diciendo no temas porque yo estoy contigo quiere decir que aquí está la chequina de Dios quiere decir que aquí está la presencia de Dios, quiere decir que aquí está el poder de Dios y que no hay espíritu de temor que te pueda vencer el miedo ha formado parte de nuestra historia desde el principio, para muchos pensadores, el miedo es la causa principal para que el hombre no desarrolle habilidades. De nada que la gente dice por ahí, ay, hay una araña y me he paralizado del miedo. La gente se paraliza con el miedo miedo es la causa principal para que la gente no pueda ver cosas no se desarrollen potenciales no se desarrollen talentos que usted tiene, no se desarrollen habilidades que usted tiene, el miedo te incapacita, Dios te preparó de antemano, Dios te, pre te predestinó para cosas específicas y especiales y encapsuló dentro de tu vida talentos que usted no sabe que tiene ministerios que usted no sabe que tiene liderazgos que usted no sabe que tiene, porque el miedo le ha para el pero aquí el espíritu del temor se va hoy en el nombre de Jesús, el espíritu del temor se va hoy en el nombre de Jesús, se va a la derrota humana, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, pero el salmista un día miró los cielos y dijo, cuando veo tu cielo, sobra de tus dedos, la luna, y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites a su nombre sea la gloria él está diciendo mayor que mi temor es la gloria de Dios mayor que mi miedo es el que está arriba en los cielos porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová aquí no le tememos al diablo aquí respetamos y tememos y honramos a Jehová de los ejércitos a su nombre sea la gloria. El miedo es el desconocimiento de Dios. El miedo desconoce la palabra. En medio del miedo desconoce la acción de Dios en su palabra. El miedo desconoce lo que Dios puede hacer con un pueblo. Aleluya. Pero Dios, aleluya, abre una puerta para el que tiene miedo. Y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí, en la casa de mi padre, muchas mansiones hay, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para cada uno de los que están aquí Tienen un lugar preparado en las eternidades celestiales Aleluya, a su nombre sea la gloria Y si me voy yo os preparo un lugar Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté, vosotros también estéis A su nombre sea la gloria cuando la gente tiene miedo, la causa natural es de fallecer, de desmayar, dejar de intentar, ver los obstáculos más grandes de lo que son. Pero el Señor nos invita en esta tarde a recordar que Dios todo lo puede, que Dios está aquí presente que Dios todo lo sabe y que Dios está en control de cada una de nuestras vidas y de cada una de nuestras batallas Dios está en control a su nombre Gloria la vida es un campo de batalla hay luchas externas que oprimen, y sé que gente aquí se siente oprimida, sé que gente que nos ve a través de las redes sociales, se sienten oprimidas por el enemigo, algunos se sienten debilitados por el enemigo, algunos se sienten con dolores físicos y emocionales, o necesidades materiales, espirituales o sociales, pero la verdadera guerra, aleluya, comienza cuando se para un hombre lleno de la fe de Dios, un hombre, aleluya, que tiene el escudo de la fe Para destruir los dardos del maligno Cuando un hombre y una mujer se paran con fe No hay infierno que pueda detenerlo No hay demonio que pueda pararlo No hay nadie que pueda resistirlo Porque tiene la fe de Dios Por la fe Hombres taparon boca de leones Mujeres resucitaron muertos Por la fe Oh, ¿cuántos tienen fe en esta tarde? ¿Cuántos tienen fe en esta tarde? Y la Biblia está diciendo una palabra preciosa. No desmayes. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pastor, me siento cansado. Pastor, me siento desilusionado. Pastor, me siento, mira no soy yo el que te voy a levantar ni es el vecino que te va a levantar no es papi ni mami que te va a levantar aquí está uno que tiene el poder para levantar a aquel que está desfalleciendo, aquí está uno que tiene el poder para darte la suficiente esperanza y la suficiente paz, aquí está él, se llama Jesús, se llama Jesús no nadie porque yo te esfuerzo En esta hora y todo el que está débil Caído y cansado Hoy recibe la fuerza De Dios Recibe fuerza de Dios Diga recibo fuerza De Dios esta tarde A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Y me gusta algo que dice allí la palabra no soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Un día te ayudaré, siempre dos días te ayudaré, siempre tres días te ayudaré, siempre cuatro días te ayudaré, siempre cinco días te ayudaré, siempre diez días te ayudaré, siempre un mes te ayudaré, siempre un año te ayudaré siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre grite, siempre Dios me ayudará que haga el diablo lo que quiera que hagan los demonios lo que quieran dios está conmigo dios está conmigo siempre diga siempre diga siempre diga siempre me siento solo no dios está contigo hoy me siento cansado no dios está contigo hoy me siento oprimido no dios rompe tus cadenas hoy me siento amargado no dios trae alegría al corazón vida al que está muerto en delito y pecados Contigo dice Dios Alguien diga amén Alguien diga amén En todo lugar Siempre estaré contigo En toda circunstancia Siempre estaré contigo En todo problema Siempre estaré contigo En el momento cuando pierdas El control de las cosas Yo tomaré el control Yo estoy contigo Aleluya Aleluya, yo lo creo que Dios está en control y aunque el mundo se derrumbe, caerán a tu lado mil y diez mil, más a ti no llegarán, más a ti no llegarán Jehová en mi luz. Salvación de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron, porque hay un valiente a mi lado, porque hay un gigante a mi lado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo defiende Alguien diga Me defiende Me defiende Me defiende Me defiende Oh, aleluya Aleluya Aleluya, mire Si necesito el alimento Él es el pan del cielo Si estoy enfermo Él tiene poder sanador Si me hace falta el dinero Dios dijo Mía la plata mi hueso el oro dice Jehová. Si necesito compañía, él me dice: Yo estoy contigo. Con mi diestra de justicia. La diestra de la justicia, la manifestación natural de Dios, es decir, vas a ver manifestaciones naturales de mi presencia en tu vida, ¿alguien dijo amén para eso? vas a ver manifestaciones en tu casa, ¿alguien dijo amén para eso? van a ver manifestaciones en tu trabajo, ¿alguien dice amén para eso? vas a ver gloria de Dios, ¿alguien dice amén para eso? Wow, alguien dígame, quiero ver un guerrero Que dígame, una guerrera Que dígame, veré La diestra de Dios en mi mano En mi casa, en mi familia En mi hogar, en mis hijos Veré la manifestación Natural Y sobrenatural de Dios Ay, ay, ay Cuando la mano De Jehová está sobre alguien por naturaleza Hay milagros sobre ese alguien Ah, número 3 cuando la mano de Jehová está sobre alguien por naturaleza la presencia, milagros hay sobre ese alguien sobre tu cabeza hay milagros en tus manos se producen los milagros En tu casa se producen los milagros En tu entorno se producen los milagros En tu familia se producen los milagros En tu bloque se producen los milagros En tu iglesia, en tu país se producen los milagros Por naturaleza algo comienza a suceder Porque la diestra de Dios está sobre nosotros Alguien levante su bandera y dígame Amén Amén amén amén amén, amén, amén, amén, amén, amén. Cuando Él promete estar con nosotros, va a fluir algo que se llama compasión. <risa> ¿Sabe por qué usted está ahí de pie? Por compasión. ¿Usted ha sido muy santo? No. Pero Dios por compasión nos tiene aquí porque fluye. Bondad y justicia sobre nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos perdona? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y la verdadera misericordia paga el precio. ¿Me entiendes? Eso es profundo lo que dije. La verdadera misericordia paga el precio. <risa> no, sé que es un tema teológico profundo La verdadera misericordia Por misericordia Porque de tal manera Me lo voy a entender ahora sí. Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito a Cristo Para que todo aquel que en él precrea No se pierda Más tenga Vida eterna Dios tuvo compasión Y entonces hubo Misericordia y al haber misericordia a un alto precio Jehová dijo yo doy mi hijo aquí está mi hijo en pago aquí estoy pagando un precio para salvar al hombre aquí doy a Cristo mi hijo unigénito para que todo aquel que le crea ya no te pierdes ya no te pierdes ya tienes vida eterna alguien dígame por eso ya tienes vida eterna alguien dígame por eso ya tengo vida eterna Amén, amén, amén, amén Es su misericordia la que nos sostiene Es su misericordia la que nos levanta Es su misericordia la que hoy nos tiene en pie Es su misericordia la que está aquí en esta hora Abraza la misericordia de Dios Levanta tu bandera una vez más Levántala Isaías escribe esta palabra. El pueblo necesitaba aliento. Habían muerto sus hermanos del norte. El enemigo había anunciado un ataque terrible también para Judá. Y viene la palabra de aliento a través del profeta. Hacia el pueblo. Para nosotros, miles de años después, el diablo ha prometido que va a destruir tus hijos. El Señor lo reprenda. El diablo ha, ha, ha prometido que va a destruir tu vida. El Señor lo reprenda. El diablo ha prometido que va a destruir tu, todo lo que tienes. El Señor lo reprenda. Pero igual que en esa época, Dios va a manifestar su maravillosa... Presencia en este lugar y donde me escuchen, Dios se va a manifestar terriblemente. Porque en medio de la batalla que tiene, en medio de la prueba que tiene, en medio de la decadencia que existe, en medio de la confusión que tiene, Jehová ha prometido pelear la batalla. Jehová ha prometido pelear la batalla. Óyeme, Jehová ha prometido pelear la batalla. No sé qué problema tiene, Jehová pelea la batalla yo va, yo va, yo va a yo a la batalla levante su bandera al cielo de donde está pónganse de pie los que ya, ya, ya se vino la gente los que están allá sentados pónganse de pie veo morados sentados ¿No son verdad, de dónde son Veo rojo por allá sentado Todos de pie Aquí es más fácil de, pues Veo por allá verde sentado ¿De dónde son los verdes? Trabajen a ver Dios está aquí Bendita su gracia Cierren sus ojos todos entonces. Cierren no, no, no,